Eso me suena. Este mapa me suena. Coño, el de ayer. Ya, yeah, yeah. <risa> ya. La vamos a ganar, tranquilo. No soy gafe. Orin sí. in Mira, intento. Siempre, siempre me equivoco, tío. Intento no hacerlo. Yo no lo puedo plantar en nada, ¿verdad? Sí. Qué rico, oye. te a entrar el otro va uno para va uno por esto por por el lado de ese que no sé cómo se llama si sí, si sí, el lado de ese si sí. tú me has entendido ya está Bueno, vamos intentando, intentar dar mucha pena, ¿vale? Vale. <ríe> Lo intentaremos, ¿no? Cubro eléctrico. Yo cubro eléctrico. Pajarillo, los dos. ¿Los dos? Los dos. Tengo muerto. El otro le he dado, creo, eh. Siguiendo. Está ahí, está ahí. Muerto. Pero este como van con Tech 9, eh, Madre cabrón, mía. que estaba a 12. Bueno, <ríe> me matará y todo, ¿sabes? Coño, avísame de que estás tocado. Cabrón, hijo de... Como sí. <risa> tienes que ser, tío. Voy lagado, ¿verdad? Quítate de Cállate. Allí. Eh... Eléctrico. Antes de llegar eléctrico. Yo no me sé los nombres. Los nombres. Los nombres técnicos de... Sí, como el culo. No, no, me teletransporto. Pero como. Estoy teletransportando, puede ser. Una Deagle. 448 pin, ¿por qué? No entiendo. Oh, por algo Y eso en este mapa, eh. Te lo juro. Por algo será. <risa> no sé ni tirar a granadas, tío. Soy patético en este juego. Su puta madre. Lo he matado con el, con el fuego, ¿en serio? Está aquí, ¿eh? Lo tengo aquí en, en eléctrico, ven, ayúdame. Me, me come. Ay, Dios, ese puto lado. ¿Qué tenía? Galileo. Por eso me cojo la tuya. Ay, no me lo explico. Le meto mocha, le meto mocha, eso suma. Pajarillos. ¿Los Uno mínimo. ¿Sí? He visto. Los dos, los dos. Los dos tengo delante, pero como que 51 en dos. ¿Qué es eso? Ese G, mierda. Podría haber cogido. ¿Quieres bicharraco? Eh... Nah. Voy a esperar con la Galil. No voy, a, no voy a malgastar, por ahora. está aquí uno eléctrico. Los tres ma, ma ver, me ha dejado esto. 20. Ya eh. me para dentro. Bueno. Bueno. Uh, acá, uh. ¿Cómo se lo montan? Let's go, bitch. Let's go. Let's go. Tengo que aprender a tirar granadas y demás. Y a jugar. Y a, y a jugar. ¿Y yo por la espalda? ¿Bajaron? Por ahí también, adelante, ha pasado allá. Ya, yeah, yeah. no, pues no, qué malo soy, coño, eh, toma para ti. No... ¡Vamos que nos vamos. No estoy cubriendo pájaros yo. Ya, ya. A ver, aquí arriba. Puto lag, tío. 61 en 2, está en punto ya. ¿Está entrando? no pues eh vamos a, a plantarlo te va a venir te va a venir por la derecha al otro no por ahí no por ahí no ah me falta disparar hijo de puta ¿Por qué me balazo en este mapa? Sí, si es Jesucristo, ¿acaso? Qué cabrón, me falta dispararle ahí. Para la última ronda. <ríe> sí, para matar a alguien hay que dispararle. Ya, eh. Pero no me refiero a eso. Vale, bueno, da igual. No, qué cabrón. ¿Dónde, dónde? Está aquí en el humo este que he puesto aquí. Ya estoy en paja, Están aquí los dos en eléctrico. Me he cargado uno. El otro no le he tocado. ¿Sabes a dónde iba? El, eh, la puerta de eléctrico, ahí. Y el único sitio que me sé, el eléctrico, es ese, ya está. Bueno, vale, guante. Pero bueno, menos mal, guante, menos mal. Pero bueno, 10-2 voy, madre mía, pero sí si soy malísimo. 4-3 por el pin. <risas> Si sí, soy malísimo, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo, ¿Cómo posible ser? No me bloquees. Ha dicho, parece como my brothers. En serio ha dicho eso. Vale, voy yo, voy yo por el caminito de este del fondo. Uno de los series en eléctrico. ¿Con Diesel. Claro. ¿Qué coño? Yo, yo también voy con Diesel. ¿Pero qué coño haces con Diesel en primera? Oh. Madre mía. Amigo, oh, madre mía. yo soy malo, pero tú, joder. Toma, para ti. Que sabes mi problema. <risa> No, pues saco acá porque soy Juanito Banana. Pues yo voy a sacar el scout. Yo, es scout no sé usarlo, tío. Pues es lo mismo que pasa en vez de queda uno con el AVP. Como el AVP, pues tienes que darlo. Creo que he visto el otro, eh. Está, está al final, está al final. Eh, pronto. Está muy lado, está muy low! Está muy low. Uh, bro Se finí Bueno Pase, pasé, pasé unos mancos de mierda No está todos más Y lagados, han lagados.